Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo más por el canal de Danis Y hoy os traigo los 7 trucos y consejos para jugadores con mucho ping Como yo y como tú seguramente que estarás viendo esto Así que vamos a reaccionar un vídeo de nuestro amigo, ¿cómo se llamaba, SendBete, vale. Vamos a suscribirnos a ese canal, vale. que es suyo, se lo ha currado él Así que lo dejaré en la descripción por si queréis suscribiros Vamos a reaccionar un vídeo, a ver... Que yo tengo bastante experiencia en Fortnite. No es que sea de lo mejor del mundo yo en Fortnite. Soy bastante malo. Porque hay muchos ataques con cero de ping. Así que por eso hoy vamos a reaccionar a 7 consejos para jugar con mucho ping. Vamos a ver. Hola, soy ShrekBT. Soy el Jake Bete. No, no, no. Ay, hemos empezado muy mal, ¿eh? Otra vez, otra vez. Que se repita. El, el bar, el bar. El bar. Hola, soy Shembete. Y ah, soy Shen un Mental Coach de Confianza. Campeones, el día de hoy les traigo un tremendo videazo. Yo sé que siempre les digo lo mismo, pero es que es la realidad. Hoy les traigo un video que les va a ayudar un montonazo a todos esos jugadores que juegan a muchísimo ping. Y los canarios. Y es eh. que además estoy ah. grabando este video con una felicidad de enorme, campeones, porque aparte de que sé que los va a ayudar muchísimo este video, también los tengo un nuevo también micrófono, un lo estamos estrenando. Y la verdad, espero que se esté notando la calidad, porque es que me costó un ojo de la cara. <ríe> no, y es que ya hablando un poquito más en serio, ya por fin vamos a dejar de escuchar los molestos ruidos como los siguientes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? <ríe> bueno, campeones, a continuación les daré 7 trucos y consejos para jugar. Número 1, campear. <ríe> jugar cuando tienes un ping muy alto, pero antes de eso voy a aclarar algo por si acaso, ¿verdad? Por si las moscas. Yo en públicas normalmente juego entre 80 y 100 de ping, a por a lo que 60, soy perfectamente 60. apto para hacer este video. Los trucos y consejos que verán a continuación los pongo en práctica todos los días en arena y me funcionan de maravilla. A jugar a Recuerden de ping que es una mierda. Si Lleven los que les gusten o crean que les puede servir Si tienes algún otro a 70, o consejo para jugadores con un ping muy alto Un high ping No olvides dejarlo en los comentarios Ahora sí dentro video Cállate y play ¿A nadie le No, gusta? nos tomemos un anuncio, cortamos Let's go, truco 1 para bucear Vamos Ok campeones El primer truco para rushear un enemigo Cuando vas a muchísimo ping Y es uno de mis favoritos Tiene lugar cuando después de varios intentos Te das cuenta que nunca le vas a quitar la pared al enemigo Porque va a mucho mejor ping que tú Eso Entonces ahora en lugar de colderle con una pared Le vas a meter una escalera al cubo Justamente así Esto sería lo que pasaría A ver si tiene un cono dentro Porque ahora mismo todos los Otaku saben lo que vas a hacer Te va a poner un cono dentro Incluso le da tiempo de editarte y darte un escopetazo entonces, lo que yo recomiendo es, o si quieres, traspasarle y hacer un 50-50, que tampoco te lo aconsejo, o eh, intentar coger el high, ¿vale? Y eh, romperle el techo todo el rato. Sí. Y si no, pues le traspasas a un 50-50. O vete a la verga ya y pasa de todo y no lo mates. Olvídalo. Y la vista del enemigo sería la siguiente. Si el enemigo es muy bueno y aparte ya vio que va a mejor ping que ustedes Lo único que va a hacer es coldear mientras rompe la escalera para ponerse un cono o una escalera Pero créanme que en ligas antes de campeones esto difícilmente pasa Lo primero que hacen los jugadores es espantarse y hacerse un cubo hacia la izquierda o hacia la derecha sí. Y es de esto precisamente de lo que nos vamos a aprovechar Ustedes llegan a intentar reemplazarle y una vez que vieron que no tienen el mejor ping Bueno pues le meten la escalera y se hacen un cubo justamente Pero es que todo el mundo tiene un cono dentro, o sea... Ningún pro player te va a meter el cubo hacia el lado que creen que va a salir, que generalmente es su derecha. En este momento pues ya tienen todo el ray right camping del mundo, le pueden hacer pim pam, pim pam y pues lo mata, ¿no? Y sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a un amigo para que se dejara. Dos para pusear, venga. El truco número 2 es uno que ya todos conocemos: el típico exploit de la rampa. Que te pones una rampa justamente 50, atrás 50. y brindas lo que, yo estaba diciendo. que picas para poder entrar sí o sí. Hay aunque el trucos, enemigo vaya pasar. a cero de ping. Pero qué pasa, que esta es la manera sencilla de hacerlo. Y muchas veces el enemigo, al ver que te pusiste una rampa atrás, lo primero que hace es escaparse. Porque sabe que te vas a meter sí o sí. Entonces ya te pone otro cubo. O en cuanto ve que te pones la rampa, simplemente edita y te mete un escopetazo y ya luego se escapa por atrás y hace mil cosas. Ahora si consideras que tienes un nivel bastante decente puedes intentarlo de una manera un poquito más complicada le disparas a la pared para dejarla a 1 HP y justamente cuando vayas a llegar te pones la rampa, no antes, y de esta forma conseguiremos sorprender al enemigo porque él simplemente va a esperar que tú lo espames o que llegues a intentar reemplazarle, pero como tú pusiste eso la rampa, te valen públicas, pero él ni siquiera tuvo tiempo de re Eso en públicas te lo puedes hacer, te lo permito. En arena, hermano, en arena no vas a hacer eso. Porque te mete un escopetazo de 200 mientras tú quitas un 20 Es muy complicado, gente la Jugar a un pin alto en arena es muy jodidamente chida ¿Vale? Da jodidamente chida como dice la marmota espacial Reaccionar para escapar Ahora ya si quieren sacarse de un clip al el highlight Pone la rampa, le justamente a la mitad Y entran, esto se ve muy clean cuando lo saben hacer de una buena manera A mí no me sale pero lo voy a intentar para que vean más o menos Entonces tú llegas aquí con el enemigo, pones la rampa, le y pim pam ¡Pum! 200, para casa, malo, ruledísimo para el Hydex y bueno, ya me entiendo. <risas> Madre mía, la risa esa me recuerda a una persona Truco de tres para buscar truco número tres tenemos los Prefire, los predicts Que como el mismo nombre lo indica Fire, predecir al enemigo Esperar en el momento en que creamos que va a abrir Y soltar un escopetazo a ver quién quita y abra Y le demos, luego de eso pues reiniciamos la pareja y tal y cual En esto no me voy a meter mucho en detalle porque tengo un video entero Hablando sobre cómo predecir al enemigo como Benji Fishy Cómo dar esos disparos como Mongrel y tal y cual ah hay... pero ellos van a hacerlo de ping <ríe> no me compadre. Estarán teniendo la tarjetita por si gustan de echarle un vistazo a ese video. Truco número 4. Pero ahora. Para... Vamos a defender. Vamos a defender ahora. Trucos para defender. De momento, para pushear, no he visto ninguno así decente. Ahora para defenderte. Yo creo que todos los jugadores que tenemos un ping muy alto estamos más que conscientes de que no podemos golpear una estructura durante mucho tiempo porque cuando menos acordemos vamos a estar brincando por aquí como parguelas arriba de un Mongrel Classic y el enemigo va a estar mofándose de risa desde afuera reventándonos pim pam pim pam luego de que nos baje mucha vida se nos va a meter y ya se sabe en esta historia. Yo creo que todos hemos estado en esta situación. <risa> El truco es muy sencillo, dispara y vete, pírate, pélate Imagínate que el enemigo viene de allá arriba, ya nos está rushando, ya nos quitó un poquito de vida Y aunque sepamos o no sepamos que va a buen pick Nosotros en cuanto lo escuchemos llegar, abrimos un edit, le disparamos y nos vamos rápidamente Recuerden que no les pueden reemplazar si nunca están en el cubo en el que está picando el enemigo Imagínense que viene por izquierda, nosotros ya lo escuchamos, le disparamos y nos escapamos rápidamente a otro cubo Así... Vale, ¿sabes lo que pasa? Que la rampa que estás poniendo al final yo les aconsejo poner un cono ¿Vale? O una rampa, pero prefiero el cono Y poner el cono justamente O sea, editar el cono justamente cuando te vayas a ir ¿Por qué? Porque el tío te puede meter un cono dentro y joderte Y luego no te da tiempo huir Es lo que hago yo siempre esto de huir, ¿vale? Yo siempre, siempre huyo Porque cuando me meten en el cubo Es muy complicado que ganes una batalla dentro encima el ping lo que hace que tus balas no den tanto o sea es cierto vale es cierto que si tienes mucho ping las balas fallan más es lógico también porque piensa que el ping es el retraso que tiene los como los milisegundos que tiene retraso de, de dar clic por así decirlo en el juego es una explicación un poco así de, rápida pero eso que vas a fallar muchas balas si tienes mucho ping entonces lo importante es acertar bien la bala, huir Aceptar bien la bala, huir Mientras tanto, él la tenga mucha más fácil Tú tienes que dar una bala y huir, todo el rato El tío no, el tío solamente tiene que ir a por ti y ya está, es lo único que tiene que hacer Porque claro, como tienes un ping altísimo y el tío va a 0 o 20, lo más probable en arena pues, te jodo de mucho Así lo vamos a estar haciendo constantemente hasta que lo terminemos matando O que le quitemos mucha vida para que ahora nosotros lo podamos luchar Entonces otra vez, imagínense que viene por arriba, ya lo escuchamos Le abrimos una y disparamos, ahora nos escapamos para abajo Y así se van, el chiste es confundir al enemigo El chiste es que te quedes sin materiales Digo que nada más él esté recibiendo sapes hasta que lo podamos matar Sí, está en creativo, pero úsalo en pública para que Truco número 5 para defenderte cuando tienes muchísimo ping Hazlo de una manera inteligente. Y este video ya no me alcanza para explicar cómo pelear de manera inteligente, pero es tan sencillo como aplicar ciertas cosas, como por ejemplo, en lugar de construir con madera, construyan con metal o con piedra, con materiales duros simplemente. ¿Por qué? Porque la madera se rompe de tan solo dos golpes, mientras que el metal tarda mucho más. Y es preferible gastarnos los mats, recuerden que no hay que ser tacaños, pero poder tener unos segundos extra para escaparnos o hacer alguna jugada, que estar muertos en la lobby porque nos reemplazaron por construir con madera. Quiero que vean este clip Aquí yo estoy jugando de una manera inteligente Porque ya vi que el enemigo tiene la ventaja Él tiene mejor ping que yo Así que lo escucho arriba Abro un edit porque sé que se va a tirar por aquí Lo predigo Oh, estoy qué real una <ríe> Y una vez que estamos aquí Lo coneo para que no se vaya Y ya, tal y cual, lo mato, ¿no? Easy peasy manquisi Vamos allá Cagan 4 minutos. Grupo número truco seis seis, para seis, defendernos cuando tenemos un ping. Imagínense que un enemigo nos está reemplazando a la primera. Y nos estamos escapando constantemente. Pero siempre nos Pero bro, veis lo que digo. No está poniendo ningún ejemplo, ninguno. De tener algo en el medio. Porque, bro, lo está haciendo mal. Nadie nadie en esta época se encierra en un cubo sin poner algo en el medio. Ya no sabemos casi todos los trucos, los pro players. Eh, yo estoy ya diciendo cosas de un jugador competitivo de verdad. Estas cosas las hace a lo mejor un tío de arena 6, pero... pero en, en arena 7 para 8, y ya para arriba ya ni te cuento. Eh, las pasando. cosas cambian mucho Es hora de enfrentarlo. En lugar de escaparnos, vamos a ir directamente hacia él. En cuanto él saque el pico, lo vamos a boxear. Y nos vamos a ir así a saco paco literal. Ni siquiera se la van a pensar. Van a sacar el rifle y ta Imagínense que ya estamos boxeados. El enemigo saca el pico para intentar reemplazarnos. Y lo primero que vamos a hacer es salir directamente y... Esa es la que yo suelo hacer también bastante El problema es Como falles un escopetazo Y como el enemigo tenga el control del tejado La jodiste Como falles un escopetazo O no la falles, o que quites 20 o 30 Que es lo que suelo quitar arriba, y el tío te quite 200 A la mierda Obviamente pues tienen que practicar mucho su aim Porque se van a meter en un 50-50 Pero eso sí les voy a decir El enemigo se va a sorprender, no se va a esperar que salgan Classic. Ok campeones para la siguiente jugada Imaginemos que estamos dentro de un jugo Y un enemigo nos está rusheando Entonces el enemigo se pone una rampa para hacer el típico exploit Y se va a meter Obviamente nosotros en cuanto estamos aquí adentro Y vemos que se pone la rampa Ya sabemos que se va a meter con exploit Entonces en lugar de holdearle Vamos a dejar que nos haga el exploit Que se meta y en el momento en el que lo haga Nosotros le damos un escopetazo y nos salimos Esa, esa es la buena Esa es la que yo más utilizo y sí, esta es la más, la más, eh, Decente, por así decirlo, de lo que he visto aquí en el vídeo. Este truco sí que merece la pena verlo y practicarlo muchísimo, porque es la que más va a salvarles, ¿vale? Es la de más. esta forma lo vamos a boxear. Bueno, de hecho se va a boxear solo. Y ya aquí le podemos hacer mil cosas. Le podemos abrir por arriba, con una ventana, nos vamos por atrás o lo que sea. Literal, tienen mil cosas. El truco opciones. es pegarse a la ventana, ¿vale? pegarse a la pared y cuando entre pum y le cierra vale y si el tío es listo vale te pone una rampa pero resulta que te la quita sabes porque a lo mejor te esperabas que iba a entrar el cubo pero no entra te quita solo la pared y te redita una ventana el truquito está en ponerte en una esquina e intentar huir vale me gustaría aclarar que a esta jugada yo le he puesto la Shen Classic porque no me he basado en absolutamente nadie ni en otra jugada que sea similar para poder hacer esta. Es simplemente porque a mí siempre se me metían con este exploit y un día dije, ¿por qué no buscar una jugada para counterarla? Pero si sí, date, no. date cuenta que todos los trucos que ha dicho, menos uno, eh, es 50-50 en todos. Es muy jodido eh, jugar 50-50 todo el rato. Es tener un poco de suerte todo el rato no te puedas hacer muchas kills Ocurrió esta que yo le puse la Shen Classic Y ojo, con esto no estoy diciendo que yo sea la única persona en el mundo que la haga Pero sí hay una diferencia entre hacerla por accidente y hacerla a propósito Es por eso que yo le puse este nombre Porque yo sí la hago a propósito y en casi todas las partidas Esa no es tu jugada Shen, yo la hago desde la temporada 1, capítulo 1 Ja ja ja ja Yo la hago en todas mis partidas y a propósito tú no la inventaste ja, ja. Bueno entonces ponle el nombre que quieras y ya bueno pero bueno, ya no lo inventé. No, ah, tan contento. Que nada, me gano aquí discutiendo contigo. <risa> Esa es, sí. Esa es lo que yo hago. Es muy... Buen Hemos truco. llegado a la parte final del video, pero antes de despedirme y acabarlo, me gustaría que me prestaran atención un último minuto. Primero, pues ya saben, para hacerme un poquito de spam. Si quieren apoyarme, puedo... Uy, chicos, este era el último truco, ¿no? Vamos a ver, vamos a adelantar un poco. Sí, así es. Chicos, comentar, voy a topear abajo en los comentarios, ¿vale? Y disfrutar de Fortnite, ¿vale? Yo estoy pensando en dejarlo. La verdad, estoy teniendo una mala experiencia en Fortnite. No solo por el ping, eso es lo de menos. Estoy teniendo muy mala suerte. No llego ni a División 8. No sé qué me pasa. Se me hace muy complicado. Muy, muy, muy complicado llegar a la Liga de Campeones. El ordenador me va bien pero lo que me quejo son de los periféricos es decir el teclado y el ratón no sé por qué pero tienen mucho input delay lo compré en el chino ahí sin más lo compré muy barato entonces bueno pues probablemente sea eso aunque por mucho programa por mucho programa que me meta eso falla muchísimo pero bueno gente espero que les haya gustado el vídeo de hoy darle like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós My own silhouette. I'm getting stronger step by step.